Amores míos, bienvenidos a otro video nuevo en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón y bueno, bienvenidos a mi baño. Para los que no lo conocen, es un baño muy particular porque en este baño recibimos invitados de ahora en adelante. No solo nos bañamos y vamos al baño, sino que vamos a recibir invitados. Y bueno, por acá tengo unos snacks para poder hacer con mi invitado. Y bueno, durante estos videos voy a estar invitando a personas muy cercanas a mí porque creo que son los mejores videos. Entonces, démosle la bienvenida a Gina María Yepes, mi mamá. Pero por qué no me presentas de otra manera que no sea Entonces, no sé, algo ¿cómo me saludas, ¿Es así? <risa> ¿Cómo te saludo? No sé, es que siempre que estamos muchas veces... Bueno, vamos a ser ¿Qué? No sé, piensa algo diferente Mamá... Chócalo ¿No? No, no. No, no, no, no, no vuelves a lo Tranquilo, ¿eh? no, a ¡Mamá! ¿Así <risa> ¿Ah, sí, sí ah, te gusta que me saludo? Ah, okay. Ay, qué linda no, Es no. que no te va loca. Y cada vez que te veo tienes ¡Oh, más pancita. <risa> bueno, eh, mis love lovers les presentó a mi mamá, que ustedes ya la conocían en varios videos, y qué chévere haber vuelto en esta nueva temporada porque estábamos bastante quietos, ¿no? Pero ya volvimos juiciosos con YouTube. Mamá, y hoy te invité a mi baño que tú amas tanto, tantos recuerdos en este baño, tantas cagadas, ¿no? Me <risa> mentira. Dios, no, mentira. Tantos momentos en este baño. Mentira. Y hoy vamos a hacer unos snacks muy saludables. ¿Mm? <risa> no sabía qué más hacer. <risa> y vamos a preparar los snacks juntas mientras respondemos un par de preguntas que eh, no he preparado yo precisamente las preparó Cami. Ah, ¿ok? okay. Bueno, la concepción de esta bella dama. Hijo de mi chica, ¿pero qué son esas preguntas? Surgió 10 años después de eh, el nacimiento de María Paula, mi hija mayor. La verdad fue un momento muy amoroso. Fue pues sensacional. No sé, ¿qué más puedo decirte? Eras una niña deseada, feliz. Fue un poquito sorpresivo. Fue bastante sorpresivo. Eh, pero bueno, con toda la felicidad O sea, yo mamá. era que yo, yo, yo estaba en el panorama, yo era Querida o no? No, pues por supuesto siempre ha sido muy querida Y eh, <risa> lo que pasa es que fui sueño, pues fue un pequeño ups Sí ah, okay. eres, ups, un poquito Pero con todo el deseo, tu papá es más feliz Yo tengo entendido feliz, que eso Mis papás Ay, no estaban casados No, yo qué no, ¿tú Ay, te creo, te ¿Por qué vamos nada. a decirle a cuatro millones? ¡Ja, <risa> <risa> <risa> <risa> Mi mamá no estaba ah. casada en ese momento, Ay, ¡qué, qué bonito! Uy, uy, uy. ¿Ustedes quieren saber cómo fue el embarazo de Laura? No, me corto. Primero que todo, eh, todo me caía pésimo, me olía todo el mundo, todo me molestaba, vivía llena de arrieras, vivía eh, día muerta, cansada, eh, comía como ella todo el día. Eh, ¿Como ella? Como así tú, como tú. Comiendo? Estoy comiendo todo el día, estás diciendo, un poquito. Se parece que estoy comiendo mucho en mi embarazo. Pero no importa porque eso es natural, a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo que hago que mi hijo me está pidiendo comida. ¿Cuál le pedías? O sea, tú me pedías mucho Nunca comida. había tenido tanta hambre, vida. <ríe> Bueno, no, pues básicamente yo mes a mes fui adquiriendo energía para poder tener a mi hija, eh, dormía mucho, trabajaba, era corredora de bolsa, trabajé hasta 15 días antes de que Laura naciera, ah, trabajaba, wow. trabajaba y, y trabajaba además en, en el centro, manejaba, trabajaba, caminaba y yo como una bolita rodante, era feliz aquí. Había algo muy curioso y es que comía piña todo el día. Mi mayor antojo era comer piña. Yo también, muchos antojo. Ácido, todo lo ácido me encantó. A mí en verdad toda la comida me gusta. A mí en verdad toda la comida me <risa> Una anécdota del día que Laura nació, bueno, yo empecé a tracciones 12 de la noche y la niña nació a las 12 y media del día. No, La anécdota básicamente fue que llegué con contracciones, no dilataba, entraba todo el mundo al cuarto, nada y nada. Creo que te salvaste por una media hora de que fuera por cesárea. ¿De verdad? Sí, ah, ¿fui no natural? Dije. ¿Cómo es? tanto natural? Siempre, todas mis cosas ah. han sido ah. natural, gracias a Dios. Pues siendo las doce y media del día del 5 de julio, del, del 5 de enero <risa> de <risa> 1990, Imagínense, es que tengo tantas que se me olvidan las fechas, 5 de enero de 1990 a las 12 y media. Finalmente, dilato, me llevan corriendo a sala de cirugía. Eh, tengo parto natural, pero hay una cosa que no puedo olvidarme y eso será por eso que estoy tan ligada a ti, oh, okay. No me cogió la peridural y sentí absolutamente todo a palo seco. ¿no? O sea, ¿todo? sentiste todo el parto a palo seco. Oh. Y, por también, y también cuando me iban haciendo los pequeños stitches, yo ¿También ¿También no me acuerdo diciéndole a Pocho, Pocho, estoy sintiendo todo, Pocho, por favor ponme más anestesia. No me cogió contigo la anestesia. ¿Será ¿sí? que me va a pasar? ¿Sí? Que no, porque con Cami fue Roll Royce y fue perfecto y no estaba tan nerviosa y siento que estaba más preparada, entonces por eso me parece rico que... Aunque no te quiero ni mucho menos asustar, quiero contarte cosas porque podemos prevenir algunas cositas con tiempo. Okay. Laura, de bebecita. ¿Te va a preparar uno bueno? Eh, Tranquila, yo este que sí pasame la mermelada. ¿Te va a preparar uno para los otros días que come? Pero por qué me obligas? quiero que quesito. Sí? No, no, te va a preparar esto. ¿Sí? Okay. Bueno, gracias. bueno eh, si tú me dices del de primer año. El primer año fue una niña muy alegre, comelona, tranquila. Después del año se volvió un poquito más rebeldita. Tú te tirabas al piso, hacías pataleta, berrinche, en un centro comercial, a mí me daba pena. Yo no me acuerdo. Y lo más lindo que sí. tenía Laura fue que cuando empezó a caminar, empezó a caminar en puntitas <risa> Caminando, <risa> y eso así valetina, todo el tiempo. Sí, yo sentía que algo me iba a coger o algo así, entonces yo caminaba siempre. A mí y en puntitas. ¿Y saben qué? Lo que es la ignorancia total y el desconocimiento. Una persona que vio caminar a Laura en puntitas dijo, ella de tener algún problema cognitivo y me tocó irme a donde un psicólogo con tu papá, a que hicieron todo un análisis y tú tuviste que estar como en observación y el hombre dijo, ver, ¿cuál es el tío? Un problema?" la Pero, ¿y no era nada. algún problema cognitivo? No, no, nada. De oh, pronto sí. ¿No? no, no. ¿No? Yo con esta eso, falta de ascensión que, que tengo de chiquita? pronto, esa que me acuerdo de chiquita, súper simpática. Yo me acuerdo que íbamos a un restaurante a almorzar. estaba su sillita comiendo. Y eso sí se comía todo. Lo que <risa> Ay, no mamá, mamá. Pero qué puedo decirte. La verdad, es la pregunta, ah, estoy contestando. Y cuando menos, cuando se le acaba la comida, empezaba a mirar a los lados y pensaba a todo el, el quiero mundo. Quiero comer más. No, no, no. Okay. Era que saludabas a todo el mundo. Era súper simpática. Ah, Terminabas de comer y empezabas a mirar como a todos lados a quién podía saludar como hacer amigos nuevos sí sí sí todo el mundo todo el mundo ay esa niña tan divina con esos ojos azules porque eso sí todo el mundo tenía que ver con los ojos azules ah tenía otra cosa divina que eso nunca jamás lo puedo perder y ojalá pudiéramos tener una foto aquí en vivo y en directo Laura tuvo obsesión de orejas de <risa> <risa> Un año, dos años. Ya no iba Oiga, no espesa, me quitaba sí, las orejas de Minnie Mouse. No me quitaba unas orejas de Minnie porque sentía que era como mi es? protección. Yo me sentía divina. Yo me sentía como una princesa. Cada vez que me las ponía, yo decía, ¡Wow! Este look está espectacular con mis, <ríe> con mis orejas. Hasta que. Ya tenía que entrar al colegio y mi mamá dijo, tú no puedes ir en uniforme con tus orejitas. <risa> no, pero <risa> lo más lindo era que las orejitas se quedaran en el mismo lugar. Ella se iba al colegio, se las quitaba, iba al colegio y volvía a su lugar y volvía y se ponía sus orejitas. Eso también nos costó otra, otra consulta con el psicólogo. Porque, Ay, Dios mío con las orejas. Por eso es que yo creo que uno no debe estar tan alerta ni tan pendiente de lo que todo el mundo le diga. Entonces yo la llevo al psicólogo porque sí o porque no. <risa> bueno, Vivían el psicólogo que, gracias por mi <risa> <su> mamá. <risa> Listo. No, por haberle escuchado a tanta gente que decía que habían cosas que no estaban bien o no estaban mal. Duro casi. Trauma. Sí. No sé si fue como un año y medio, más o menos ya fue creciendo. Y me acuerdo que en el club decían: Ay, tú eres la mamá de la niña de las orejitas. <risa> <risa> la mía. Tú eres la mamá de la niña de mi mamá. <risa> ¿Sí? Cuando me enteré que Laura estaba embarazada, y hay una evidencia en un video, grité hasta el techo. Me uh -huh. choqué fundida ese día todo lo que grité. Eran como las 12. 12 de la hasta noche, ¿no? Como la 1 ¿no? de la mañana. Y yo me hice una prueba de embarazo en la noche y yo dije, no, esto puede que no esté bien. Nos levantamos al otro día temprano, la vimos literalmente tomarse la prueba a todas y llamamos a mi hermana a Bogotá y positiva. Yo no lo podía creer, yo era Dios mío. ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento que ella quería? Pero decía que, ¿cómo fue que sucedió? No, yo estoy súper feliz, es mi primer nieto, me voy a dedicar, estoy encantada, sé que me va a cambiar la vida. No, estoy segura, estoy segura como a todas, nos cambia la vida cuando tenemos un hijo, a las abuelas también. No, ¿Saben que Lo que yo más quiero es ser la abuelita Gigi, la más <risa> Hoy en día, ella recibe una llamada por teléfono. ¿Ñoña? Aló, hablas con la abuelita Gigi? ¿Cómo estás? <risa> Mamá, no. se habla... ¿no? ¿Aló? hablas con la abuelita Gigi? No ¿Cómo todo el mundo? estás? Cuando yo sé que es alguien que sabe, yo buenas, la abuelita Gigi, a la orden... Ay, no, no, no. Ay, estoy feliz, estoy feliz. Las estoy madres feliz. de hoy en día... Quiero verte cuando seas abuela. Y cuando seas mamá, cuando sea que voy a hacer una intensa también, mal. Sí, Eso con patacón soy una intensa. Yo tengo la curiosidad de imaginarme, porque a veces viene y dice mamá, tú me vas a ayudar, ¿no? Por supuesto, estoy de cabeza allí, pero quién sabe si me lo va a dejar. Yo entro a este mundo de maternidad, virgen, virgen, virgen de sin madre. saber nada. Oigo. ¡Oh, es, esa toma está linda, esa toma está linda. Oigo, oh, voy a necesitar tu ayuda. ¿Quién es tu favorita? ¿Qué? ¿Cómo ¿Quién así? es tu favorita? ¿Cami, Maui o yo? La Camari. La Camari. Está bien. Está no, bien. Yo las amo a las tres. Las está amas, bien, está bien. Y cada una tiene un rol diferente en la casa. María Paula, como la tuve tan chiquita, es como la mamá de todas. Y ella a veces me dice, por molestar mamá, no se te olvide que yo soy tu hija. No soy tu mamá. Me conté lo que además es terapeuta. Eh, bueno, mi pequeña Saltamontes, pues este, es que estoy pegada todo el tiempo con ella. Y Cami vive conmigo y bueno, es mi protectora, es mi, mi nanita, mi consentidora. Entonces, pues todas son mis, mis favoritas. O sea, no dijiste nada de mí. No, claro que sí. Dije que yo soy contigo <risa> todo el tiempo. No, yo creo que cada una tiene un momento muy especial. Lo que pasa es que con Laura, ¿sabes qué? lo que pasa es que Laura es la más parecida en temperamento a mí. De las tres estoy la más parecida. Por eso es que a veces hacemos unos pequeños cortocircuitos mm. muy parecidas. Mamá, gracias por estar acá, por recordar los momentos más embarazosos de mi vida. Y gracias por ser la abuelita de este bebé que te va a necesitar mucho. Y bueno, espero que ustedes hayan disfrutado a mi madre. Ella es tan tierna. Y quiero decirte que ya tengo listas las orejitas. Porque si esas orejitas dieron luz y alegría a esta mujer tan hermosa y talentosa, seguro fue eso lo que te ayudó. Eso fue. Y, y bueno, Colorín, radio, este video se acaba. Ay, ¿te acuerdas de Colorín, radio? Oh, no, <risa>